Nosotros hace aproximadamente un año y medio que estamos trabajando eh, haciendo cerveza. Empezamos con un equipo un poco más chico de lo que por ahí se ve de fondo. Y la intención siempre fue mejorar en la comodidad del equipo, en la comodidad de los procesos, mejorar los procesos. Y esa fue siempre la idea. Se llama así curiosamente porque arrancamos en un balcón. La cerveza la hacíamos en un espacio que habrá tenido un metro por dos metros, un balcón de un departamento de un primer piso, y tuvimos la idea de en algún momento ponerle un nombre, y entonces surgieron los típicos nombres, los dioses de acá, dioses de allá, dijimos, no, vamos a lo, que, a lo que estamos haciendo, vamos a algo que tenga que ver con el balcón. Empezamos haciendo en el balcón, y el padre de, de un amigo dijo, hay un lugar en Uruguay que se llama Balconada, y inmediatamente nos pusimos de acuerdo a todo después de estar buscando el nombre durante bastante tiempo. Obtener el fondo semilla para nosotros es dar el, el paso importante digamos, para poder entrar en la etapa de comercialización. ¿sí? En principio nuestro objetivo fue desarrollar un producto el cual a nosotros nos dé una seguridad eh, de poder salir al mercado eh, con todas sus variables que, que contiene digamos, el proceso de producción, encontrar lo que para nosotros son recetas y ahora viene la etapa esta, que es la de salir a, a comercializar. Además de lo que es el, la producción de cerveza, que es el, el corazón por ahí del emprendimiento, tenemos muchos proyectos, como por ejemplo la reutilización de, de todos los subproductos de la, de la cerveza, que se, por ejemplo la levadura, se utiliza como, como fertilizante, se utiliza como complejo vitamínico también. También la idea es eh, reutilizar lo que es el, los granos, una vez eh, macerados, en vez, de, en vez de solamente tirarlos o, de, o, de, o deshacernos de ellos, eh, reutilizarlos en lo que sería alimentación para animales, está probado que, que es, es muy nutritivo, tiene alto valor proteico este, y también es un excelente abono porque se, se consume muy rápido, entonces nuestro objetivo por ahí es eh, reubicar esos subproductos en eh, emprendimientos también de, de carácter social o de carácter cooperativo eh, como para generar una sinergia social por así decirlo y, este, así que bueno, la, la idea es este, hacer este proyecto sustentable que crezca como viene creciendo hasta ahora de una forma muy orgánica y paso a paso